Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es LinkedIn y para qué nos sirve. LinkedIn es la mayor red profesional del mundo. Esta es una red social donde tú puedes crear y mantener relaciones profesionales. LinkedIn da la posibilidad de crear una identidad profesional de tal manera que tú puedas mantener contacto con otras personas, puedas obtener noticias, estés actualizado en tus temas de interés y puedas buscar nuevas ideas e información útil para tu crecimiento profesional y laboral. Y bueno, dirás, ¿para qué me sirve el LinkedIn? LinkedIn te permite tener un currículum vitae o tu hoja de vida de manera virtual y actualizable. A medida de que la sociedad avanza, también las tecnologías de la información y la comunicación nos dan nuevas oportunidades para mostrarnos al mundo. Te permite crear una red de contactos. De esta manera vas a poder tener una lista de usuarios con tus mismos intereses que puedan compartir información que esté relacionada con tu sector laboral, de formación o también profesional. De esta manera tú vas a poder compartir e interactuar con su contenido, realizando comentarios que aporten a la generación de conocimiento. En esta red social hay personas que están en búsqueda de gente con tu perfil y decir, bueno, esta persona tiene los requisitos, los conocimientos, las habilidades que están acordes con la persona que yo estoy buscando. También vas a poder consultar y aplicar a oportunidades laborales. Puedes hacer búsquedas que estén relacionadas con tu sector laboral dependiendo del contrato y también del lugar en el cual desees laborar. Eso es todo por esta temática. Espero que haya sido de tu agrado y te animes a crear tu cuenta en LinkedIn que te explicaré en la siguiente temática. Hasta la próxima.